Hola, Faraduleros, ya estamos completamente en vivo y en directo. Me da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto que estén con nosotros el día de hoy. Ya lo vieron en el título del video. Hablaremos de Ventaneando, hablaremos de Andrea Legarreta, hablaremos de Paulina Rubio y su gran regreso, Alicia Villarreal, Yuridia nos impacta con unas revelaciones, Inés Gómez Mont bueno, bueno, mucho, mucho que decir el día de hoy, así que los invito a que no se desconecten, el programa va a estar simplemente espectacular. Bienvenidos todos, producer Jesús Ibarra, bienvenido como siempre. Muchas gracias Alex, gracias faranduleras y faranduleros, ¿cómo la están pasando? Viernes 15, mitad de mes y fin de semana, ¿cómo estamos? Uno de la, una de la tarde, Ciudad de México, bienvenidos, bienvenidos. Ya estamos listísimos y bueno, vamos a empezar. Con el resultado de la encuesta, porque la pregunta fue... ¿De qué famosa te gustaría conocer su casa, su mansión, su jacal? Pues, eh, Victoria Rufo, Yadira Carrillo, Adela Noriega, que fue la gran, gran ganadora, Lucero y Verónica Castro. La ganadora fue Adela Noriega, todos nos preguntamos, bueno, 37% nos preguntamos cómo será su casa. Uh -huh. ¿Qué tendrá en, la, en las paredes algún cuadro así espectacular de ella pintado por un... Famoso pintor, no sé, cuadritos de la familia, ¿a quién tendrá? Todo eso nos preguntamos y por eso la elegimos como la que queremos conocer su casa, ¿no? Seguida de Victoria, no, Verónica Castro, 21%, que también nos llama la curiosidad saber cómo será su casa. Victoria Rufo, 18%, que el otro día nos la dejaron sin luz, la Comisión Federal le fue y le cortó la luz. El lugar que sigue lucero. Esa casa sí como que no la queremos conocer ahorita, ¿no? 16% y en último lugar, Yadira Carrillo, 9%. ¿No? Pues sin luz, pues ya, ya debe tener luz otra vez. ¿Qué? Pues sí, exactamente. Ahora, la casa de Adela, como decíamos ayer en el, en el programa, debe ser de lujo, ¿no? Al final de cuentas... Pues porque vive en una zona muy exclusiva de Florida, según lo que reveló Alicia Machado, ¿no? Así es, debe tener un cantón bien matado, hogar, ¿no? Un <risa> cantón. <risa> te van a preguntar qué es un cantón, te van a preguntar de otros países. Es pues una casa, un jacal. Ajá, no, bueno, casa, jacal, no jamás. No creo que casa. viva ninguna de ellas en ¿no? un jacal. Pero la casa de Lucero, ¿qué tal? ¿Cómo estará? Que es vecina de Mijares. Bueno, ¿y la casa de Lavero? Es así, te acuerdas que hubo una polémica porque nos engañó en una entrevista con, con esta... ¿cómo Susana se llama? Jiménez. Susana, con Susana Jiménez de, de Argentina, que que supuestamente era en una casa de Verónica en Acapulco, ¿no? Y, y no, no, no, no, era una, una casa rentada, ¿te acuerdas? Rentada para la sesión de fotos. Y que nos claro. engañó completamente. Bueno, pero esa casa es de Acapulco, pero su casa en la Ciudad de México, ¿cómo estará? ¿Dónde vive? Esa sí debe ser una casa enorme, ¿no? Debe pues ser muchos, debe, debe de vivir en una en una mansión supongo muchos porque años de trabajo no pues sí sí sí que luego lo que les pasa a estas famosas es que cuando ya llegan a cierta edad y ya, ya no están los hijos, etcétera, prefieren mudarse a un departamento en, en otra zona, ¿no? donde sea mucho más pequeño y más fácil para todo, ¿no? Pues que la casa, por ejemplo, la casa de Silvia Pinal la conocemos, yo creo que al derecho y al derbés. Ha salido en novelas. Yo en, creo que si vamos hasta sabemos dónde está películas, el barrio. Ya entras y ya sabes por dónde irte, ¿no? Que es una jungla, pero yo pasé por ahí un día que iba por ahí uh -huh. por, no está tan grande, eh. No. Por fuera no se ve tan. Hay otras casas, como viven en una zona grandes. privilegiada, Ajá. hay otras casas mucho más apantalladoras. La de la Pinal, pues supongo que por dentro, pues como se ve, ¿no? Pero, Pero por... y le voy a que se dice últimamente de que la de que la empleada la tenía súper sucia, ¿no? Y que había ratones. Pues nomás con el cuadro de Diego Rivera que tiene ahí, vale. Ya con eso tenemos no vale más que la que casa. Haya ratones Vale más que la casa, de seguro. Pero. Pues sí, hay casas de famosas y de famosos que son muy publicitadas, ¿no? Ajá. Que las muestra Talía, siempre está mostrando su casa, hasta sí. cuando se le metió el agua. Claro. Por eso no las pusimos en la ¿Y encuesta. Y que cambia muy seguido de casa. Ah, Ella okay. cambia muy seguido. no, no eh, Como cada tres años, más o menos, yo creo que cambia de casa. Okay. Ahí mismo en, en Nueva York. Pero sí, a, a mí se me antoja la de la, la, la Adela Noriega y de. ¿De quién? Más, de ¿Quién será más ordenada de todas las de.? De las cinco. ¿Quién tendrá un cochinero ahí en su casa. <risa> y Adira Carrillo no usted, no me la imagino, no sé cómo es su casa. Lo que sí es que no creo que en, en la vida agarren un trapeador o un ah, o eso una escoba, sí. ¿no? <risa> eso sí, no, te, no eso, de eso sí no hay duda. Ya ves que la Tesorito dijo que mi cocinar sabe tampoco. Se le quema el agua. <risa> <risa> Entonces, bueno, pues ahí está la encuesta de a los a baranduleros. Más de cinco mil votos hasta este momento. Exactamente, gracias, gracias. Dice Alexito, sí, fue lo que hizo ya, eh, Yolanda, no, Yolanda Andrade de su residencia se pasó, no, Jacqueline Andere, Jacqueline Andere, dije Yolanda Andrade no, Jacqueline Andere, creo que es lo que quiso decir, es que puso Jacqueline Andrade, pero yo creo que es Andere. Eh, dice que lo que hizo mudarse a un departamento fue lo, que le, fue lo que le aconsejó Chantal Pues sí, un casero, ¿no? no Para que lo quiera No, luego, porque luego hasta para subir escaleras y todo Y los departamentos muchos, pues ya no Subes en el elevador y ya te metes a tu departamento directamente ¿No? Exacto entonces pues bueno ahí está esta es la encuesta gracias a las miles de personas que votaron y que dieron este gran resultado la gente quiere conocer la casa de Adela Noriega yo creo que nos conformamos ya con saber en dónde vive que más que conocer la casa no ayer ya supimos que vive en Florida en una en una pequeña zona no de muy pocos habitantes muy entonces, ya con la dirección pues ya te metes al Google Maps y entonces ahí ya la ubicas perfecto <risa> hasta por arriba no hay que ir producir quiere, no se, un millón de Ir. Piedra, fija. <ríe> iré a la casa, el que sí va a ir es Abdel, dice que va a ir a la casa de Adela, ¿cuándo? ¿Cómo invita? ¿Cómo? Va a ir a gritar ahí, a ver, ¿dónde está la casa de Adela? La casa de mi quinceañera, ¿cómo no? Okay. Elvia Corte dice, hola chicos, el miércoles les envió un emoji y no lo vieron, espero que lo hayan recibido, sí lo recibimos y lo vimos ya que se estaba acabando el programa, mi Elvia. Sí, discúlpanos Ay, mucho, es que luego se nos van porque los cuando llega algún emoji o algo y le llegan muchos mensajes, se nos va, pero bueno, tratamos de que evidentemente eso pase de lo durante. menos posible, ¿verdad? Pero bueno, es un error por ahí que luego podemos llegar a, a cometer, ¿no? Y la misma plataforma se nos ataranta a producir. Pues sí. ¿no? Mira, yo quiero saludar a los primeros que se conectaron hoy, Miriam Alfaro, Jorge Rodríguez, Fabiola Mendoza, Dunia Choque, Corazoncita Full, Abdel de la Rosa, Jorge Guillermo... Y Carmen Linares. ¿Qué tal? Ahorita seguimos. Seguimos. Perfecto. Es que, que seguimos. Continuamos con eh, Teo González. Una desafortunada, desafortunada noticia. La tarde de ayer trascendió en redes sociales a través de la cuenta de Gil Barrera del director de TV y novelas que Teófilo González Muñoz que todos conocemos como el comediante de la cola de caballo Teo González fue ingresado al hospital luego de que sufrió un infarto tras su ingreso al hospital el comediante fue intervenido quirúrgicamente así lo confirmó Televisa Espectáculos por medio de sus redes sociales aunque no se reveló de qué fue operado pero bueno se sabe que es un problema del corazón de acuerdo con la fuente, se encuentra estable y en terapia intermedia en un hospital de Guadalajara, Jalisco. Reportan que se encuentra con algunos dolores, pero nada que ponga en riesgo su salud. La verdad, es, nos preocupó en cuanto leímos, en cuanto tú lees infarto, te preocupa evidentemente, ¿no? Y, y fue lo primero que, que se publicó sobre el comediante Teo González y esperamos que pues que se recupere, ¿no? Que, que esto sea simplemente un, un pequeño problema de salud. Exacto, pues es de los más graciosos, ¿no? Y como que de los más queridos también. Sí, yo siento que es un poco el que se quedó en el lugar de polo polo, ¿no? Es esta, este tipo de comedia este y, y este tipo de... Sí, porque no puedes llamarse stand-up, porque al final de cuentas no se basan en sus experiencias, ¿no? Pero eh, es. una especie Ese de... tipo de formato, ¿no? Exacto, y bueno, pues ahora que ya se va este Jorge Falcón, pues quien nos queda, pues Teo González, ¿no? Oye, que Jorge Falcón reveló que, es, que no tiene dinero, ¿no? Que tiene problemas le, porque, económicos. ¿Por qué se está yendo? Pues quién sabe, yo no sé de qué va, va a vivir. Exacto, ya es viernes, buenas tardes, dice Mar Maricel Buenas tardes, Maricel Pues bueno, entonces en el tema Teo González Pues hay que, ¿no? Hay que desearle su pronta Claro que sí Su pronta recuperación Este, Fíjate que yo un día lo hice llorar Sí, un lo entrevistaste Sí, un día me lo llevaron a la, a la cabina de radio donde trabajaba y, este, y le hice por ahí Unas preguntas un poco emotivas Y es un hombre muy sensible y soltó ahí Pues como todos los artistas el no tienen que tener la, El sentimiento a flor de piel para poder pues jugar con las emociones y hacerte reír y hacerte llorar y todo entonces pues. por supuesto pues bueno bienvenidos a los que se están empezando a conectar estamos con la información de los espectáculos bienvenidos a los de facebook bienvenidos a los de youtube estamos multiplataforma recuerden que la forma de apoyarnos es a través del super chat y a través de las estrellas en facebook Puk. Y bueno, ahora vamos con Paulina Rubio, quien está de regreso en la escena musical el día de ayer, al igual que Adele. <ríe> ahora sí que una latina y la otra no, y la otra que Ingenieros. hizo llorar a todo mundo con su canción. No sé si supiste que Adele eh, lanzó la canción y todo mundo lloraba en internet. Okay, no, no Tú sabes no sé que pero... Adele es como siempre, sus canciones son muy sentimentales, ¿no? Y entonces todo el mundo empezó a postear de que no, de que estoy sufriendo, de que estoy llorando, que pero, pero que pobre de mí, que no sé qué. Pues total de que la canción de Adele ya tiene 26 millones de visualizaciones, ¿eh? Nada no más. Nada más, imagínate. Y bueno, en el caso de Paulina regresó con una canción que se llama Yo Soy. Eh, ya venían lanzando varios previos durante varias semanas y en esa ocasión pues ya se lanzó la canción completa. Ya la pueden escuchar en Spotify, ya la pueden escuchar en Amazon eh, Amazon Music, en todas las plataformas pueden escuchar esta rola de Paulina. Que tú ya la escuchaste. Yo creo que es un muy buen regreso, ¿no? La, la rola está buena, este... Y, y ya se extrañaba a, a una cantante de calidad Porque al final de cuentas, aunque la gente diga Es que no canta, pero la mujer de verdad hace música buena Lo que me gusta es que volvió con lo que ella sabe hacer No con el reggaetón o con no. mezclas raras O con este duetos con quién sabe quién Pero volvió ella sola y cantando sí. bonito como canta Sí, la canción es, es, es linda, está padre, la tonadita, sí. este, me gustó la letra, me gustó lo que lo que dijo. Y entonces para lanzamiento empezó a hacer entrevistas con los medios este, y por ahí ya a mí me tocó ver una entrevista en Univision donde dice que a principios de noviembre revelarán en una conferencia de prensa la nueva gira que hará, que será una gira que hará con una de sus compañeras, una de sus grandes rivales. Y hay dos opciones, eh, porque ella no quiso confirmar ni una ni la otra. Se le preguntó si era Alejandra Guzmán, con quien ya había planeado una gira y se echó para, para abajo, uh -huh. o con Talía Y simplemente dijo que la gira va a ser en Estados Unidos. No va a ser en México. Por el momento no. Van a ser 24 fechas en un mes. O sea, va a ser rapidito. Por lo tanto, todo indica que es Talía porque Talía es la que pone ese tipo de fechas así. O sea, Talía no se ausenta mucho de su casa. Uh -huh. La vez pasada que hizo un tour en México, las fechas las hizo pero pegaditas y rapidita una tras otra y vámonos. No a la, la deja Tommy. Pues quién sabe. Total de que ahora eh, Paulina está diciendo que harán esta gira. Todo indica es talía ¿ok? Que a principios de noviembre se dará a conocer. Y que a lo mejor hacen fechas para el 2022 en Latinoamérica. Yo supongo o otras sea, tantas. ¿La gira es en el 2021 o en el 2022? No, 2022. Empezando. Sí. Orale. Yo creo que en febrero, seguramente en febrero arrancará esta gira. Será de todo el mes de febrero o todo el mes de marzo, pues pero mira, es muy al principio. Si es lía va a estar espectacular. Imagínate si es el duelo. Imagínate Ajá. el duelo. La, la, siento que combina más la música de Thalía y Paulina. O sea, para que se preste para que no haya tanto cambio de, de, de tipo de música. Sí, Alejandra es más Chique. rockera, ¿no? Pues sí. Pero pues también la hizo con la Trevi y no notabas la diferencia, ¿no? No, ahí estuvo bien padre. Pues también podía ser. La, la de Alejandra con Gloria estuvo padre. Entonces ahora parece que sí harán gira. No será Paulina, la Trevi. Italia. No será la Trevi. Pero sabes lo que me brincó el, el tiempo. O Talía, con Gloria sería Gira de 3, 4 meses sin ningún problema Pero en un mes Así, en, agárrate un mes y nada más Es como, es esa es Talía Es, la que, es lo que pide Talía O sea, ra, vamos a hacerlo Y en Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos, exactamente o sea, eso es lo que indica que ella va a agarrar sus maletas, se va a ir por todos Estados Unidos y va a regresar el mes de Uy, a su pues casa. a ver dónde, dónde nos toca, Alex, capaz que viene pues aquí. Pues hay el que patrón, ir, ¿no? Foxy. Hay que ir, ahora que ya van a abrir la frontera. Vamos, ya está abierta la frontera. Bueno, ya, a la, ya la van a abrir la frontera. El 8 de noviembre. De noviembre, ya van a abrir la fron... frontera. Entonces, bueno, pues ahí está, buenas noticias de Paulina. Me parece un gran regreso, se ve espectacular. O sea, se ve muy guapa, la verdad. Ajá. Este dice que pidió ayuda psicológica en la pandemia eh, y se nota que algo pasó, algo pasó con Paulina. O Sabes como que ahora sí siento, y va a sonar cliché, pero que la tenemos de regreso. Porque las veces que había regresado últimamente a sacar canciones, yo veía a una Paulina muy descuidada en todos los sentidos, en su, en su performance, en ella físicamente, y ahora es, es que la Paulina que nos gusta. Riendas de todo, ¿no? Del negocio de la vida y de. Pau pau, pa, pau, pau, pau, pau, pau, pau. Víctor Ortiz, cumpleañero del día, también cumplo cinco años viéndolos. Me gustaría que leyeran mi mensaje, como no. Víctor Ortiz, fiel farandulero, aquí lo tenemos todos los días. Muchas, muchas felicidades. ¿Quieres prender el aire? Muy bien. Y bueno, muchas, muchas felicidades. Que cumpla muchos más, mi buen Víctor. Saluditos también a Isabel Jarero. Saludos, mi Alex. Buenas tardes, producer. Buen fin de semana, nos dice Isabel. Bueno, y ahora Alicia Villarreal, y es que resulta que la güerita consentida, que no sé si se asustó ahora que Lupe de Esparza salió positivo de, del bicho, uh -huh. porque andaban haciendo gira juntos, ¿no? Eh, yo no sé, supongo que también le tuvieron que hacer pruebas Como a todos los integrantes de Bronco sí. Seguramente a la güerita también Y resulta que le hizo una broma Melanie Melanie se ha vuelto muy popular en las redes sociales Yo no sé si la han visto Pero es como un cloncito de Alicia ¿no? Se parece muchísimo en la forma de hablar Corregida y aumentada físicamente. Mira Sí, la verdad es que se parece mucho Y entonces le hizo una broma este, En, en redes sociales La mostró De que le dijo que estaba embarazada y bueno, Alicia casi se va para atrás, porque de hecho le le mandaban también mensajes así de ¡Ay! ¿Cuándo va cuándo va a ser abuela Alicia? Y que no sé qué. Y que dijo, no espérense, espérense, espérense, párenle por favor, porque ahorita yo no quiero ser abuela. Fue lo que dijo Alicia Villarreal, quien parece ser que no le llama tanto la atención ¿eh? este ser abuelita. Ahora está muy joven, ¿no Melanie? Muy muy joven. Pues que tendrá 22, 21. Más o menos. Alicia no estaba tan jovencita cuando se embarazó de ella, según yo recuerdo. Pues Alicia ya, ya estaba en límite y Alicia no empezó tan, tan chavititita, ¿no? No, ya traía camino recorrido. Ajá, porque a ver, creo que se embarazó como en el 98, son 22, 23, sí, ya tenía como unos veintitantos, 28 por ahí la güera, ¿no? Entonces, mm. bueno, pues ahí está, eh, Melanie no está embarazada, es el punto que hay que aclarar, era una broma para su mamá, era una bromi para Alicia Villarreal. Adel, yo no sé quién es, dice Quevedo, Quevedo. Pues Adel es una cantante muy famosa. ¿No Inglaterra. sabes quién es Adel? Oh. El día de hoy, Joshua estaría cumpliendo 72 años, pero el maldito bicho se lo llevó, dice Princesa Susi. Pues como es como la lista de muchos que se fueron, ¿no? Pero claro. Joshua, ¿te tocó verlo alguna vez? Mm, mm, no. Fíjate que la vez que nosotros platicábamos de cantantes que hemos visto en vivo, me decías tú que tienes ganas de ver a Chayanne, este y eh, a él no me tocó verlo. Él no está en mi lista de los que llegué a ver. ¿eh? Pues como que no hacía muchas giras, ¿no? Bueno, por lo menos ya en los últimos años. Claro, yo creo que a los ochenteros sí les tocó, porque era el, el, el, el auge de su carrera, ¿no? Claro. Era el, el punto más. Alguien vio a Yoshu alguna vez uh -huh. cantando, porque cantaba espectacular el señor. Sí, yo lo de lo último que vi de él musicalmente hablando fue lo de Yuri, ¿no? Del, ah, del del fe, festival. Del de la otis, claro. Ajá, que, que Yuri saca. Que yo no sé tú qué opinas. A mí me gustaba mucho el look que traía Yuri en aquella época. Me pareció que se renovó muy padre y el trae el cabello corto, no, la hacía ver como muy moderna, ¿no? Ahora con tanta extensión, como que no sé, se me hace una Yuri como muy acartonada porque evidentemente sabes que no tiene ese cabello así larguísimo que trae, ¿no? Exacto. Uh -huh qué actor te gustaría para la serie de miguel gallardo dice prensa están haciendo serie de mi perdón de miguel gallardo pues no lo sé no sé no sé yo de quien vi es que van a, ya anunciaron que van a ser la de miguel Bosé. sí ya, ya es oficial ya es oficial va a ser para Paramount. Uh -huh. ahí ya, ya la anunciaron y este y vamos a ver si miguel Bosé cuenta toda la verdad yo creo que si, si nos va a contar su historia y, y, y referente a las últimas entrevistas que dio en España, tendría que contarnos todo el, todo el paso de él por las adicciones. ¿Tuvo adicciones? Sí, en una de las más recientes entrevistas dijo que cuánto consumía de cocaína y todo eso. Dijo así todo, cantidades y todo. Entonces, yo creo que sería interesante que ahora que, que van a hacer, que va a contar su vida, realmente nos platicara qué onda con él, ¿no? Bueno, pues para algo es para que cuenten su vida, para que cuenten de sus amores, de sus adicciones, de sus caídas, de todo. Queremos uh -huh. saber. Adriana Cáceres, buenas tardes, saluditos desde Cancún y mañana es mi cumple Pues muchas felicidades adelantadas, Adriana. Qué padre te la pasas allá en Cancún, seguramente. Eh, Norma Andrea dice que sí vio a Yoshio, lo vi cantando en un bar en la Condesa, súper amable y con voz espectacular Ay, qué padre ¿Qué Norma, tal. qué padre que nos qué cuentas bonito. esa anécdota Sí, sí, sí, no, de que tenía una voz increíble, tenía una voz increíble ¿no? Carla Figueroa dice, el mejor concierto que yo he asistido es el de Chayanne con Marco Antonio Solís y Marc Anthony Yo me quedé con ganas de ver ese, me quedé con ganas de ver la gira de Marc Anthony Chayanne y El Potrillo o sea, siento que esas giras donde se juntan tres monstruotes es, es increíble verlos, ¿no? O sea, por ejemplo, la de la Trevi y la Guzmán, ahorita que hablábamos, estaba, estuvo de inolvidable. Y, y me hubiera encantado ver esa de, de, de Chayanne. Ahora, Chayanne por sí solo es muy bueno en show. Porque tiene muchísimos éxitos. Y luego ¿sí? le baila, ¿no? Baila y, y es muy carismático, te cae súper bien en el escenario, nada nada sangrón como Luis Miguel o así. Entonces... ¿Miguel es sangrón? Pues al menos, ¿cierto? Al que yo fui, como, sí. Sí, pero ¿en qué? Pues es que no interactúa mucho nomás canta y canta y no canta. Más, bueno, ni, a veces ni canta, a veces nomás pone el micro así, pero ya nomás pone el micrófono y cree que, entonces dices tú, yo no vine a escuchar a mi vecino cantar, yo vine a oír a la menor no vine voz a oír de este al país. público. ¿no? Pues sí, claro. yo vine a oír a este señor y, y, y, y sus canciones y, y sus notas altísimas que alcanza y luego este de repente era termina de cantar y luego pum, todo el escenario se pone oscuro y luego y el grillito. ¿A dónde es... está Luis Miguel? Y tarda para volver a salir y volver a cantar. No, pues ya te se te ¿Y bajó, ¿Por qué yo? se fue a hacer? Se fue al baño y luego vuelve a cantar otra y lo oscuro. Y vuelve a pasar lo mismo. Y así te la llevas todo el concierto. Es ¿eh? que se te baja la, eh, eh, Ajá. eh, punchis punch la fiesta, ¿no? Para empezar yo digo que un cantante debe arrancarse cinco directas y luego ya saludar. Cinco, pum, pum, pum, pum Es lo que te contaba el viernes ¿Cómo? que Es muy importante el ritmo del el timing Al, al, al tener su, su set list O sea, el, el viernes que, que, que fui, a vira, fui a ver a Edith Márquez Me pareció que este cambio que le hizo al show De arrancar con mi error, mi fantasía Le da un pum, porque entra fuerte ¿Con entra un Con clásico, un clásico, claro entonces, es como de ya no paras de ahí, ya no paras de cantar, ¿no? Ajá. Y ya te vas con otro y con otro y con otro y fue un hitazo en el show. Entonces, sí es muy importante. Y estos silencios que tiene Luis Miguel en el escenario son incomprensibles. Pues es que te, te es un concierto, es para que, como tú dices, una tras otra, tras uh -huh. otra. Y en ningún momento que el ritmo no pare, decía Pati Manterola. Pero cuando hay vacíos, pues entonces se te baja lo que estás tomando y se te acaba el el ambiente de fiesta, ¿no? Que traes. Claro, y lo que te emociona es verlo cantar a él, cuando él alcanza una nota altísima de ¡Wow! Tú te paras y aplaudes, uh -huh. pero si tú estás oyendo al público cantar, ¿en qué momento tú te vas a emocionar? ¿No? Dice Daniel Esteban, además de que los boletos de Luis Miguel no son nada baratos. Muy caros, es muy caro. Yo me acuerdo que yo no fui a lo más adelante, fui como abajo, pero como en medio. Ajá. Y me habían costado como dos mil, dos mil 500 cada uno. Para que cante 15 minutos, que era lo que uh -huh. cantaba, ¿no? Sí. Alecito, me encanta tu chamarra, está padrísima, dice Marilu Guevara. Gracias. Ahí está. Eh, no ni, ni, ni gratis iría a ver a Talía y a Paulina, dice Rosa Flores. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? No, gratis con más razón. ¿Qué te hicieron? Dice Loren, Lorenz Pérez: Una pregunta. La serie de Vicente se va a grabar en México o en Colombia según la va a producir Caracol TV. ¿Quién sabe? En México. En México. En México. Yo leí una nota de que Caracol está empezando a invertir y a grabar en México. Qué padre, ¿no? Uh -huh. Fíjate que de alguna manera está padre porque durante los últimos años ha sido al revés. Sí. Las producciones mexicanas se graban en Colombia muchas veces, sobre todo las de Netflix, ajá. ¿no? El Chapo y esas se graban en, en, en Colombia, las, las este, las, las la venganza de las juanas creo que se grabó allá de Pero, todas las de, de, del castillo, ¿no? También se también, graban ajá. el Chapo, creo Exacto. que Exacto, que dicen es México y es Colombia en ajá. realidad entonces, ahora es al revés y yo leí que porque Caracol de Colombia están empezando a meter acá dinero. Curioso, ¿no? Que una empresa eh, extranjera venga a, a grabar la bioserie del máximo ídolo de la canción mexicana. Exacto. Y va a ser de ellos y parece que la va a transmitir TV Azteca. Eso. Uh -huh. Elvia Corte, mira, nos manda otro super Hola. Chat Como el que no leímos el otro día, hombre. Qué pena. <ríe> Muchas gracias. Hola, y Elvia nos dice number one y nos manda cinco dólares. Canadienses. Muchas gracias, gracias, gracias por ese cariño que siempre nos das y nos arropas y nos apapachas. Vamos con Yuridia, y es que Yuridia, hablando de grandes cantantes, dio ayer una entrevista, bueno, se había grabado ya, eh, el, el primer, eh, la, el regreso de Pinky Promise, ¿no? Este programa de Carla Díaz de JNS. Y entonces resulta que ahí estuvieron exacadémicos, estuvo Estrella de la primera generación, estuvo Mario Sepúlveda de la cuarta generación y estuvo Yuridia, el segundo lugar de la cuarta generación de la academia. Y bueno, hablaron de la academia, hablaron de muchas cosas, fue una entrevista de casi tres horas, es una entrevista bastante larga, mucho que decir de lo que platicó Yuridia, sobre todo que de alguna manera eh, eh, le quita el mito un poco a su, a su vida, a su forma de actuar, a su forma de comportarse, porque ella, por ejemplo, narró que para ella fue muy complicado adaptarse al mundo del espectáculo y a la cultura mexicana, porque ella venía de vivir muchos años en Estados Unidos, y entonces ella tiene una forma de ser súper distinta de repente dice que hasta batallaba con el lenguaje dice que por ejemplo en alguna de las clases de la academia alguien mencionó la palabra morbo y ella no sabía qué significaba morbo y entonces eso le, le la limitaba no de alguna manera a involucrarse con la gente a entender y que la entendieran dice que evidentemente ella no es tan efusiva eh, y entonces ya no demuestra tanto sus emociones pero de repente a la disquera le, habla, le hablaban y le decían: Oye, Yuridia, fíjate que te van a nominar a tal premio, pero si lo ganas, ahora sí te vas a emocionar. <ríe> Porque ella sí, no se vas mostraba. A la lagrimita Le decían que igual una lagrimita pues no es estaba de más. Muchas veces no está tu emoción, te emocionan cuando te dices ya te lo ganaste, pero ya en el escenario, pues lo que hacen es actuar muchos. Sí, y entonces Ay, ella, a ella emoción. le cuesta trabajo Ay, actuar en ese sentido. Ah. Bueno, ahora, de lo que más llamó la atención fueron dos cosas. La primera, que dice que ella conoció a el amor de su vida dentro de la academia y no fue el padre de su hijo. Edgar, no era. que no fue el padre. ¿Quién era? De su el, a ver quién estuvo con ella en la academia. Entonces, yo me acuerdo que antes se llegó a decir que Yuridia tuvo romance con Giorgio Arezzo. Ah, con el, con el productor. ¿Tú crees que haya sido el amor de su vida Pues no sé, ella dice que el primer amor, el primer amor de su vida fue en la academia. El primer amor. Bueno, pero pues también hay que repasar qué alumnos estuvieron. Pero es que eso lo hubiéramos visto, ¿no? Pues así como no demuestra sus, sus emociones. Pues Ahora ella, ella dijo que noche. no, que no lo iba a decir porque nos íbamos a quedar con las ganas. Pero a ver, Yuri con la Yuri, Yuri es otra. No, también le dicen Yuri. Pues, ah. sí, pero artísticamente Yuri es una güera. <ríe> Así le dice. Bueno, a este, pero también a ver, el, el asunto está en que si tú avientas una historia sin nombre, nos das material a nosotros para especular, ¿no? O sea, nos permite, nos abre la puerta de la especulación porque al final de cuentas lo está contando en un programa público, ¿no? Y luego contó otra anécdota sin nombre, ¿No? Pero sí. yo Tengo el nombre Ella cuenta de que en algún Momento estaba con uno de, Con un compañero cantante Y que se llevaban muy bien y todo Pero que entonces estaban ellos tras bambalinas Y que de repente era eh, Estaban platicando, no, ay que tú Que las canciones, que la ca y Y de repente él interrumpía y decía ¡Agua! Y gritaba O sea, no decía dedos, No agua. decía, agua por favor ¿Me puedes traer un...? No, no, no y lo que se le ofrecía lo gritaba Ajá. y que tenía unos modos terribles acto seguido dice yuridia llegaban las cámaras y él empezaba a decir no pues es que yo soy humilde yo soy de pueblo de pueblo y para el pueblo yo vengo de muy abajo pero esto y entonces ella decía ¡Ah! No puede ser esto, está aquí no hay congruencia. Mr. Y Mr. Hayder, todo lo ¿Qué es esto? Fragmentado, ¿qué uh -huh. no está? No, no hay lógica. Tampoco reveló el nombre de esa persona. Pero era la pregunta de con quién nunca jamás trabajarías. ¿sí? Exacto. O no trabajarías. Con él no trabajaría. Y entonces que me llega un mensaje directo en Instagram. De Yuridia. No. De un farandulero que siempre está con nosotros y que a veces me pasa info y que me pasa detalles. Y me dice, acabas de ver lo de Yuridia. Y yo, sí, y me dice, yo creo saber de quién hablaba Yuridia, dice. ¿De quién es? Porque este farandulero trabajó en las fiestas de octubre de Guadalajara. Ok. Y entonces él conoce lo que piden los famosos, cómo actúan, cómo hablan. Cómo los piden. Él me dice que esa forma de pedir las cosas y esa forma de hablar solo es una persona. Espinosa Paz. No, ya, lo trae, ya, ya. Desde que, desde que dijiste el chisme, ya sabía quién era. Espinosa Paz. Dice sí. él que le que cuando fue a las fiestas de octubre le pusieron una este bandeja de, de, de, de, de este, fruta, no, de ¿no? Una canasta de fruta, y entonces no le gusta la pera a Espinosa. que no le gusta la pera, si sí, es lo más rico. Que no le gusta, entonces las quitó y las aventó al suelo. ¿a poco? Que así es. Y que esa es su forma ¿Ayer, de ser. ¿se acuerdan de ayer que hablábamos de que es un naco? Pues ahí tienen la definición completa, <risa> un ejemplo. En carne y hueso. Ajá. ¿no? ¿Cómo ves? Que así soy, es un forma de ser, que así pide las cosas, que avienta la comida. que, que es, Pero llega que la es cámara y no, yo soy del pueblo y pan, pueblo. ¿Te acuerdas que hace unas semanas aquí lo platicaba eh, y, y yo les dije que a, a mí me parecía como muy pretencioso que acababa de estar en la saga con Adela Micha y que a mí en lo personal no me gustó cómo le hablaba María León, cómo le hablaba Adela Micha y cómo él habla en sí al público diciendo que compone 500 canciones en menos de un año, pero que ahorita ya te compone otra, pero que aquella, pero. Que... Yo decía, ¿qué onda con el ego de este hombre, no? O sea, yo ya aquí lo dije que. No, y sí, y sí es cierto, tiene lógica, sí pedía las cosas muy, muy arrebatado. Por ejemplo María León que estaba ahí Estaba hablando de que ella no come carne De que uh -huh. tiene una dieta Ah pues me la das ahorita que ahí me la dejas Casi casi le decía Espinosa sí, porque así como ya de... no quiero comer carne Casi tronando. ¡Agua! Y <risa> así gritaba. ¡Agua! ¡Agua! Y si no se la llevan en tres segundos, ¿qué pasa? Se pone peor el asunto. Entonces, Entonces ya no es una petición. ¡Qué revelación! Amable. ¿Qué? Qué, fuerte. ¡Qué revelación de Yuridia! Ella no dijo que era Espinosa Paz. Esto lo estamos complementando en este programa, ¿no? con la experiencia de, pues de que uno de los Pues es que cuando dicen, por ejemplo, cuando dicen, cuando dicen algo así que no, pero no voy a decir el nombre, pues están dando pie, como decías hace rato, a que uno termine la frase, ¿no? ¿Te acuerdas que así pasó con Jordi Rosado? Sí. Que no nos dijo y entonces uno di, dijo, "Ah, es Fernando Carrillo." Claro. Luego pues ya ya nunca Jordi dijo quién era, pero todo indicaba que era Fernando Carrillo. Pues sí. ¿No? Jorge Loaiza nos manda un super chat desde los Estados Unidos, dos dolarotes, dice, saludos desde Las Vegas, amigues. Hola, bien, mi saludos diverso, hasta mi Las Vegas. Claro que sí, hasta Las Vegas. <ríe> ¿Cómo andan en Las Vegas? ¿Cómo andan ¿Todo en... bien? Todo bien, todo bien. Todo bonito por allá. Pues si es que hace mucho que andan sueltos por la calle. Libres, libres, libres. Qué felicidad. Ya dejé mi like. Dice Sole, Soledad. Muchas gracias, mi Sole. Y qué tal si hacemos auditoría de likes porque andamos bajones de likes y, y queremos likes. Pues, ¿por qué no? Oye, ¿verdad? ¿sabes qué conto Yuridia? Que viene un disco de ranchero. Que va a cantar ranchero y dice que ella no canta canciones de amor porque cuando le llegan no le gustan, no cuando, cuando, cuando le mandan los compositores no le gustan las de, las de amor, le gustan las de Adolorida. Y yo sí creo que es nuestra Lupita D'Alessio de los centenials. O sea, ¿no, no le gusta el chalala romántico que te voy a ver en el parque y me llevas no, una flor, ¿no? No, no, no, no, de tú, ella dijo que era libre. Tú como confundiste el, el sexo y... y yo con amor y no era sexo, que era amor y quién sabe. Ah, bien, una cosa ahí. O sea, sí, Y que los amigos no bien. se besan en la boca. No, los amigos no se besan en la boca. <ríe> Oye, vamos ahora. Pero espérate que ah. apenas está poniendo bueno el chisme de Espinosa, dice. A ver. Puede ser Erasmo Catarino, dice Dimitri. No, Erasmo es un, es un, es un tipazo, de... no, no, Erasmo es un tipazo. Bueno, también dice Sergio que Espinosa eh, nunca estuvo en la academia, y Yuridia se ha trabajado con él, cantó una canción que se llama Se va a terminar, ¿a poco la cantó con Espinosa? Él es el compositor, ¿no? Ah, esa canción está muy bonita, uh -huh. se va a terminar. Sí, él es el compositor. Escribe muchas canciones y yo no veo que saque disco nuevo, dice Rosy Marx, y yo no veo éxitos. Y yo no veo talento. No, talento sí tiene, hay que ser... No, se repite mucho en sus letras, da Igual que este Cristian Nodal, que para todas las canciones dice que la serpiente mata callada. Pues hay como en los ochentas y en los noventas que a todas las canciones le metían una golondrina o una Ay, no. gaviota. ¿A poco no? no sé. O un gavilán y en Gavilán o Palom. Es que de veras, el otro día estaba analizando las canciones de José José y todas tienen una golondrina. Que hasta la golondrina sin en el triste. Es que, ah, ok. Hasta la golondrina. ¿Y que la, y gavilano paloma y que la gaviota. Pues acá también. ¿Qué, ¿Qué es lo que mete Nodal? La, la serpiente ah. que mata callada. <risa> Te lo juro. Mira, está Revisen las canciones de Nodal y hay varias canciones con la serpiente que mata callada. Pues cada quien tiene a su, a su insecto o animal o reptil favorito. <risa> Como dijo la, la, la, la señora Carmen Salinas. Que de lo del OF ya saben de qué estoy hablando. Ajá. De las que enseñan. Beh. La cucaracha. La cucaracha. Dijo eso, ¿verdad? Sí. Es súper viral lo de Carmelita Salinas. oiga vamos ahora sí con Inés Gómez Montt, que sigue los problemas. Mira, sí. ella saca una carta diciendo que tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, ¿no? Sí. de De, miedo, de las miedo. autoridades. Y resulta que, por otro lado, su ex -suegrita, que además, pues, esta ex suegra desde hace muchos años la, la ataca, ¿no? en Públicamente nunca ha sido como la, la persona más, al, más bondadosa con su exnuera ¿no? Sí. Eh, pues resulta que se llama Tita, Tita Ajá. Bravo. La señora, Tita. ajá. Y Tita Bravo, ex suegra de Inés, dio a conocer que Javier Díaz, su hijo y ex esposo de la conductora, ya busca asesoría legal para hacerse de la custodia de sus cuatro hijos. Mm. En, en, en una entrevista con Univision, la socialité indicó que toda la familia se encuentra preocupada por la situación que viven sus nietos por los problemas legales que enfrenta a su mamá y aseguró que Javier Díaz desconoce el paradero de sus hijos sí pues todos, obviamente nadie sabe dónde está Inés, por lo tanto tampoco se sabe dónde están los hijos de este hombre, ¿no? Okay. Dice, hay veces que dice que están en Miami y otras en Islas, sin embargo confiamos que están bien cuidados y eso lo agradecemos a quien esté con ellos es como una pesadilla ya que no sabemos qué vaya a pasar eh, Tita mencionó que se ha empeñado en ocultar en Gómez el paradero de sus cuatro eh, nietos, necesita Javier, Bruno y Diego. Okay. ok. Y el caso de Inés, pues dice que tiene a toda la familia preocupado, sobre todo porque no saben dónde están los nietos. Bueno. Ese es el asunto. Yo creo que ella, pues mira, ella desde hace muchos años ha reclamado, pues que no dejan que tenga contacto con sus nietos, ¿no? Desde ahí. Y ahora, pues, ya no solo es no tener contacto, sino que ni siquiera sabe si están bien o mal, ¿no? Se habla de que puedan estar en Miami, en esta residencia que era de Cher, y que tienen las ventanas cubiertas para que nadie los vea. Se habla de que están en las Bahamas, se habla de que están quién sabe en dónde. Y pues, bueno, al final de cuentas, esos niños, esos cuatro niños, tienen un papá y una mamá. Bueno, pues sí, pero también, si ella reclama, también la mamá de Inés podría reclamar, ¿no? O el papá de Inés Gómez Montt. ¿Qué? A los niños. Y entonces el pleito se hace más grande. ¿Tú quieres ver el mundo arder? No, bueno, pero si la señora los va a reclamar, la mamá de Inés, ¿por qué no? Tiene pues el mismo no derecho. Sé, no sé. Bueno, el caso es que, pero a lo mejor ella sí sabe dónde están, la señora, la otra ¿La señora. ¿La mamá de no? Inés? Pues sí. Entonces ahí está el asunto con Inés Gómez mont que las cosas se complican ya no solo en cuestiones legales. También Ac en cuestión familiar. Aclarado el misterio del gran amor de Yuridia. Dice Ícaro Castro que es Oscar. Es un chico morenito y se gustaban en un inicio. ¿Oscar? No me suena. ¿Oscar Cruz? No. De no, 70, de Oscar. Hola Kelly, ¿cómo estás? De la cuarta. Ay, no, ya me puso la intriga. Es que, a ver, Obviamente yo vi... de la generación de Yuridia. Que pues fue yo la no cuarta. recuerdo a ningún Oscar de la, a ver, de la cuarta ¿Alguien generación. ¿Alguien se acuerda de Oscar de la, de la cuarta generación? ¿O que fuera del staff? ¿O de dónde? Dice 11 Bubbles: Su primer amor de Yuridia fue Edgar, cuarta generación. inclusive ellos duraron toda la cuarta la gira de la cuarta generación. No, no me escuchaste. Di, ella dice. El, el primer amor de mi vida, es, son palabras de Yuridia, ¿eh? Yo no estoy poniendo una palabra más. El primer amor de mi vida lo conocí en la academia y no es el padre de mi hijo. Okay. Entiéndase, Edgar. Ella lo dijo, yo no lo okay, inventé. No. No. Que se parece a Caitlyn Jenner, dice Cristina, la suegra de Inés, ¿no? Ah, ok. <risas> Primero es el papá. Kelly dice, odio los domingos. ¿Por qué, Kelly? ¿No vas a mí? ¿Pero ¿sabes? por qué viene esa colación? No, más porque ella puede decir. <risa> <risa> o sea, que, que, que, que, que odio los dueños. y luego. Odio el chocolate. <risa> ¿Le hacemos un corrido o qué? Le canto un poco. <risa> <¿Cómo? risa> ¿Le matamos un pollo? No, pues no sé. Yo quiero enchilada, <risa> dice Kelly. No recuerdo ningún <risa> Oscar, dice Daniel Falcone. Ok. Oscar es un muchacho moreno, delgado, dice un soñador. Oh, pues. ¿Quién es Yuridia? Dice que. Ay, no, no, no, no, no, ya vamos a empezar de veras con quién es Yuridia. Tony Costa. Tony Costa desmiente a Chismen No Like. Y es que en los últimos meses, después de su separación con Adamari López, uh -huh. oye, que hay un meme que dicen, me urge un divorcio. Y ponen a Adamari y ponen a Adel, que las dos han bajado de peso después del divorcio. Ah, ok. Entonces dicen, me urge un divorcio. Porque Adamari se ve espectacular, ¿lo has visto en TikTok. Sí, como no. Está increíble, ¿eh? Está increíble. Pero este también ya se metió a hacer pesos y ya está. ¿Quién el marido? Tony. Ah, bueno, el ex marido. Pues fíjate que después de que durante los últimos meses, Javier Seriani en Chisme no Like ha dicho que, que Tony Costa es bisexual, ¿no? Sí. Que, que le gustan hombres y mujeres. Y pues resulta que en una reciente publicación en Instagram, alguien le puso a Tony. Puso, si él es bisexual son problemas de él y si es cierto él debe aceptar los rumores le refirió esa persona Tony no se quedó callado eh, con estos cuestionamientos y le dijo ¿y usted de dónde saca eso? a ver cuénteme ¿y por qué tengo que aceptar algo que no soy? Ande, si sigue creyendo el atajo de mentiras que dicen por ahí contestó serio con todo respeto o sea él Como niega Margaret, con todo respeto uh -huh. Ah, y, y fíjate que ahorita que hablamos de Inés y ahorita esto que viene de Instagram, vi que Inés tiene restricción de comentarios. Solo, no aparecen, comentar. solo aparecen los buenos, los bonitos. Uh -huh. Ya los malos no aparecen. Y con Tony Costa se aparecen todos. Por eso es que respondió a este. <risa> Por eso respondió a este comentario de esta forma, ¿no? Entonces, pues ahí está. Eh, Tony Costa niega en absoluto ser bisexual, dice que no tiene por qué aceptarse, que él simplemente eh, dice que son chismes y son chismes que dijeron en chisme no like, así que pues esa es la respuesta de Tony Costa en Instagram y bueno pues al final de cuentas yo creo que pues si uno no sabe ¿no? Este. Uno no sabe lo que, lo que cada persona carga y, y no tiene por qué, además, salir del closet si es el caso, porque la gente diga, ¿no? Esa es mi opinión. En más información, porque usted no lo pidió, hará de la torre un año más en el programa hoy. Sí, señores. O oh, no, o oh, no, o oh, no. Resulta que lo entrevistaron a las afueras de Televisa y ahí confirmó que los altos ejecutivos de la televisora le han solicitado, le han pedido que continúe un año más en la conducción de eh, dicho matutino. ¿Sí? Arad de la Torre continuará, aun cuando honestamente a los televidentes no les cae muy bien Aún cuando ha sido muy, muy criticado por muchas cosas. Entonces, pues bueno, según lo que está pasando, Aras de la Torre se quedará un año más en el programa hoy. Eso él lo ha revelado a través de una entrevista a las afueras de Televisa. Él va a continuar... En la conducción de este programa matutino Que por cierto vi que en las redes sociales revivieron aquel fatídico momento Donde se pelearon Galilea Montijo y Shanik Berman ¿Te acuerdas? Sí. Cada, que cada cierto tiempo lo reviven. Lo reviven y Chanik soltaba la lágrima y y luego abandonó el foro y ahí va Galilea a decirle pero regresa, ¿qué te está pasando? Y Chanik llora. como la bruja si te vas decía Galilea, ¿no? Ajá. Y que se fue y que quedó como la bruja. <risa> y le reviven el chisme cada que quieren a la pobre Galilea. Oigan, ya pasó, ya Chanik ahí está otra vez y se lleva muy bien con Galí. O sea. <risa> También es que de repente, como que esas historias de revivir nomás es por molestarla, ¿no? Resista. Mira, volvemos al chisme porque está re bueno. Dice Ajá. Viridiana Pérez, Oscar es el chico que estuvo en los tobis cantando en la telenovela de Quiéreme, donde estuvo Yair y Litsi. Ok. No, entonces no, no, no aplica, no, a ver, no aplica, muchachos. Está es mal lo que nos están diciendo. Oscar pertenece a la generación donde estuvo Matías. Que es la actual pareja de, de, de Yuridia. Ella, insisto, dice, en la cuarta generación, ahí tuve el primer amor de mi vida y no fue Edgar. Entonces tiene que ser alguien o de la cuarta generación o del staff. Y yo recuerdo que hace algunos años se decía que Giorgio Arezzo y Yuridia habían tenido una, una relación. Bueno, Y era el productor. Dice Ryan Fernández la Gilbertona anda perdón en Beverly Hills a poco ya que se nos ya le dieron visa a la Gilbertona y ya le dieron visa y pues que preparó todos sus todos sus mejores eh, galas, galas. y que se nos pela gallo para Estados Unidos y Oye, salió más que bonita ¿eh? En Los Ángeles hay una Red carper para... para Es que tiene... Pues es que la mayoría de sus fans, y seguidores están en, en Estados Unidos, le mandan Ajá, dinero. Y todo. Exactamente, pues allá está es que padre la, anda, la Gilbert. anda con todo, anda con todo. Yo creo que no hay nadie más viral en todas las redes que, que la de Gilbertona, Gilbertona ¿eh? claro. O sea, sus frases y sus videos los ves, pero miles de veces en TikTok, en Instagram, en, en Facebook, ¿no? Sí, sí es muy popular. No. Sí, sí, sí. Arriba la Gilbertona. <risa> no, no, no te acabes Gilbertona. <risa> ¿Qué tal? Ahora se está poniendo rica. Eh, se fue, se fue. ¿A cuál Gilbertona? A Gabo. Oiga, bueno. no, ya no digamos que es Oscar el de Yur el, eh, No, porque Oscar es muy amigo de Matías. Ah, mira, dice Norma Andrea. Perdón. Los Tobis. Que fue, que Oscar fue novio de cintia la ahora pareja de Carlos Rivera. Y, y Oscar es de la séptima generación donde estuvieron los tobis y es muy, muy amigo de Matías. Okay. ¿Tú crees que Yuri le iba a mencionar como el, el primer amor, siendo que se ve que todavía tienen una amistad con Matías? No, no, no. Tiene que ser. Y ella dijo, no voy a revelar el nombre. Pero pues al no revelar el nombre y uno bien chismoso, pues uno viene aquí y especula. Pues miran vamos a seguir especulando porque Mariela dice que antes de Edgar, Yuri. Yuri Día tenía un Mega Crush con Mario, un rubio, ojos claros. Pues Mario es el que estaba al lado, es su mejor amigo, pero Mario Mario Dom. Lo bueno, anduvo con no, Mario Dom. Lo pero... digo no lo dijo. Pues suelta. Pues Mario es gay. Ah, ok. Mario Sepúlveda. Ah, bueno. Ajá. Que ahorita sabes qué personaje está haciendo Silvia Con H de la jaula de las locas. ¿A poco? Ajá. Ahí está. Órale. Y aquí estaba al lado, sentado con ella ayer. Era Erasmo, ah. dice Checo. Ay, o sea, era... era no sé. ¡Qué rica ya hasta está la mano! Esto ya está la saliendo de control. Esto ya ah, está no, saliendo pues, de control. Es pues, lo que, que provoca. Que era Gavito. Ves lo que provoca? Ahorita nos van a decir que era Gavito. Que, o que era Lolita. <risa> <risa> <risa> ya, ya ves, Yuridia, <risa> lo que provoca Yuridia gaiola, ojolete. <ríe> Oye, pues también pudo ser una mujer y Min por yoletita, qué no? Min Oye, no, no no no una cosa no quita la otra, ¿qué tal si con Viva la diversidad, con no viva la diversidad ¿Cómo de que no, yo estoy Era de Yolette, dice, la ¿verdad? <ríe> Era Alan Thatcher dice Pavel. <ríe> Ay, Dios. Era ya. Adrián dice Vero. Oye, podría ser Adrián. Podría ser Adrián. Que también, ¿no? De lo que decías ahorita, pero pues ya qué culpa tiene? Pues sí. ¿No? Ella, como Rebeca, el y amor Alba, es que el amor vara. <risa> <risa> él, es también él ya salió del closet en las redes, ¿no, Adrián? Adrián, no sé. Sí, sí según yo, sí. Ya di mi like, dice cho Choit, amor, gracias, gracias. <risa> um, ok. <risa> Oye, vamos ahora con la Legarreta. Estuvo en la casa de Mara. ¿No? Ah, sí. Estuvo de invitada y ¿qué crees que reveló? No, pues toditito. Muchas cosas. Soltó la sopa mm. y dijo primero que ha renunciado varias veces a hoy. Ya dijo, ya me les... En hoy... varios momentos, sí. Cuando no se siente como muy contenta con los ataques o cuando nació nacieron sus hijas <risa> y empezó ella a, a vivir estas ausencias, ¿no? Que, que a veces a las mamás les cuesta mucho trabajo soltar a sus hijos y, y, y a irse a trabajar, claro. ¿no? y entonces dijo que en varios momentos aparte pues también han cambiado tanto de productor que en algún momento no se ha adaptado no a, a, a Roberto Romagnoli nunca se adaptó no terminó saliendo Roberto Romagnoli y no se llevaron bien y no tienen el mejor recuerdo uno del otro pero fíjate que cuando soltó la lágrima cuando habló de Adame por qué cuando le preguntó de Alfredo Adame dijo ¡Ay, y yo ¿Qué, qué qué está pasando y entonces de repente dije pues será porque le gritó perra no, no, no, que empieza la legarreta con tal. Es que sabes quién manejó el auto de mi boda. Adame. Sabes quién grabó el video de Adame. mi boda. Sabes quién a fue a la luz de mí? <ríe> Adame. Y que entonces dijo que cuando ya ves que a Adame se le soltó la lengua. Uh -huh. Dijo que lastimó a mucha gente, incluyendo a su familia. Ah, pues sí. Porque tú te acuerdas que Adame pues, decía unas cosas tremendas de Andrea. Y que ella siempre Pues siempre ha dicho que anda con un alto ejecutivo de televisión. Y ¿no? que por eso está ahí. Que por eso no Según lo Adame, él siente que él salió del, del programa hoy por culpa, por de, culpa de, Andrea. de Andrea. Pero fíjate que yo ahí sí. sí soy más team Andrea. Uh -huh. Porque, a ver. Es que yo no sé si a Adame ya le fallan las tuercas. Uh -huh, o hay que afinárselas. Porque. La primera etapa de hoy, cuando acaba, la de Alexis Núñez, corren a Andrea. ¿Va? ¿Y a quién pusieron? No me acuerdo. Y, se, y, y, y en el cambio de productor el que se quedó fue Alfredo. Ok, y él la puso. Eh, se queda Alfredo, en eso Andrea se va y hace telenovela, y hace, bueno, hace programa con Marta Carrillo, uh -huh. se va y hace otras cosas, y luego... A, eh, Andrea regresa, pero ya con otro productor Cuando Alfredo se va Pero Andrea ya no estaba dentro de hoy cuando Alfredo se va ¿Me entiendes? Uh -huh. Es como una cosa Rara ahí que tiene Alfredo, no sé No sé Rick, parece falso uh -huh. Y entonces también Andrea contó Que ella estuvo a nada De ser la conductora De Vida TV yeah. Que primero empezó en Canal 4 Luego se vuelve un fenómeno televisivo De las tardes y lo mandan al 2 y que condujo galilea Montijo. Entonces ella estuvo a punto de quedarse en ese trabajo que se quedó la, la Montijo. Okay. ¿Cómo ves? Pues es que todo le todo le debe la Montijo. También el otro día dijo que que pues ella la recomendó para que entrara o algo así, ¿no? Ajá, también. Y ahora dice que pues como ella no estuvo pues le hablaron. a La galilea. vida entera le debe más. <ríe> y que no se llama Lisbeth como dice Wikipedia se llama Galilea ¿cómo? se llama Andrea nada más Andrea nada más nada más Andrea no tiene segundo nombre pero ya ves que Wikipedia luego se equivocan no se equivocan no hacen a propósito lo que pasa es que tú, tú puedes ir a Galilea a Wikipedia y editarlo a tu conveniencia a modificarlo pues que vaya alguien y lo modifique de su equipo no pues como y que le, le corrijan vale. su nombre también eh, Lorena dice que la edad que dicen ahí que ni siquiera dice que la edad de es. Lorena ¿Quién sabe cuál edad? Cero. No existe. Pero ella dice que están en un error. Y yo me fui a ver a Wikipedia y no tenía... Y no hay edad de Lorena, ¿no? ¿no? Bueno, pues ahí está. Andrea Legarreta soltó la lengua. Soltó la lengua larga. Así es. ¿Qué tal? Güey? ¿Qué más? Pues vamos a... Venga la alegría que anda en sus peores... Eh, etapas del mundo por la calle de la llorando. A ver, venga la alegría, resulta que está en su peor momento. Sí, señores, las audiencias más recientes revelan que el programa Venga la alegría pasa por el, la crisis más grande de audiencia, más que hace unos meses. ¿Te acuerdas que hace unos meses decíamos, esto ya échenle tierrita porque ya, ya se nos va, ¿verdad? Sí pero ellos creyeron que el formato de quiero cantar iba a darles lo suficiente para que el público pues volviera pero qué crees que el público también se cansa de las cochinadas y entonces este formato que es un circo que nadie entiende nada porque se llama quiero cantar pero nadie canta pero todo es horrible pues ya cansó el público porque los ratings más recientes dicen que tiene 400 mil espectadores lo cual es muy por debajo de lo esperado por una nómina además muy alta porque son muchos conductores y muchos de ellos cobran mucho dinero y entonces es bajo rating alta nómina y sobre todo un reality que ya no nos gusta tienen que entender que ya no no gusta. es que ya no nos gusta es que nunca nos gustó pero es que en las redes al principio te acuerdas que se volvía viral que si Horacio se peleó con no sé quién, ahorita ya nada de lo que hacen se vuelve viral porque el público está cansado de ver un circo, ese es ese programa ese programa a mí me recuerda un poco en, en lo bizarro aún hasta las mejores familias de esos programas que tú dices, no quiero verlo, no me gusta y no sé por qué existe ¿no? y que, qué pasó con hasta las mejores familias que terminó de cansar el circo ¿no? al principio eh, te llama la atención, dices, hoy oh, algo está pasando aquí pero cuando esas mismas situaciones se repiten tanto, el público se va y se está yendo. Entonces, venga la alegría, está en su peor momento. Tendrán que hacer cambios, eh, yo creo a principios de año urgen. Porque su rating no está bien producido. Y a poco se van a esperar hasta principios de año. Y la me viene la mejor. Cosas pues es que ahorita ya se gastó todo el dinero. Ahorita ya ya, ya los presupuestos bueno, pues, de sí. las empresas ya ya acabaron. Pero ¿eh? viene la parte más importante del año del en cuanto a comercialización. Que yo no sé cómo le hizo este Andrea Rodríguez. Porque decían que ella en, en las estrellas bailan en el primer uh -huh. reality. Ahí se acabó el presupuesto anual. Oh. Y entonces yo no sé si a los que están hoy a los concursantes les están pagando o les van a pagar con otra cosa el próximo año, o sea no sé, con una sección o con una, con otro sueldo, no, no sé, o les dan una despensa, porque si se acabó el presupuesto, no crees que Televisa te va a decir si sí, ya te lo acabaste, mi hijita, hay que son no, eso no pasa en Televisa ni en ninguna empresa. Entonces decían que ella ya se había acabado el presupuesto en la primera etapa de las estrellas bailar en hoy. Entonces, yo no sé el talento que está haciendo ahí. A lo mejor por eso también Ivonne Montero está de quejumbrosa. Porque ha de decir: aquí estoy de gratis. Mm, pues yo sí. quiero bailar con quien yo quiero. Yo no quiero bailar con Agustina Arana. Claro. Uh -huh. Puede ser, ¿eh? Puede ser buen puto. Probablemente. Probablemente. Oigan, y luego el fin de Ventaneando. Se acaba Ventaneando. Va a salir del aire Ventaneando. Es lo que revela Monividente. Me había yo. No manches, de, de, de, de, di primero Moni Vidente para que uno se, de, no. se te lo tomes como es a la ligera. Cálmate, no. no yo ya me ya estaba ya, tomando. ¿Ya te estaba yendo? Ya, la Pero eh? ¿por qué te urge? Pues no, no que no te caen bien los de ventaneando la no, Mónica y esto. Y... No, yo no quiero que se acabe ventaneando. Bueno, pues mira. Es un gran programa. Durante una sesión de predicciones que, miren, mi Moni algunas veces se atina, ¿eh? ¿Cuándo tiembla? Eh, <risa> <risa> hace un par de días dijo que sacó la carta del emperador ok, okay? okay. y ella dijo que pues acá es... tenemos las de las marías dijo <ríe> entonces que eso significa que un programa muy querido uno que ha marcado historia de la televisión entiéndase ventaneando llega a su fin en los próximos días o meses ya se hablará de que saldrá pati chapoy de la conducción saldrán varios conductores y se va a crear un programa nuevo Diferente al de ventaneando, diferente al formato que tenían hace años, aseguró. Asimismo, Moni aseguró que próximamente Patty Chapoy, de 72 años de edad, revelará que padece alguna enfermedad grave, la cual estará relacionada con sus huesos, su columna vertebral o su cuello. Se visualiza que Patty Chapoy declara que está enferma de los huesos o de un problema muy grave en cuestión. Fue lo que dijo Moni Vidente. Bueno, si lo hubiera dicho María Esther, sí lo creo. Pero a Moni Vidente yo tengo mis reservas. Y pues, uh, bueno, es que si sí, fuera oílo. de broma Se acaba ventaneando y es el fin de una era. 25 uh -huh. años de estar en la televisión todos los días. Mucha gente Ahora, la va a pasar mal. ¿El rating está mal? Sí. Sí, sí, sí. Su rating está mal. O sea, si nos vamos al número como tal, ventaneando, no está en números positivos, igual que venga la alegría. Si en TV Azteca decidieran tomar riendas en, en, en el asunto y, y corregir qué programas no están funcionando y generar nuevos conceptos o nuevos conductores, esos dos programas tendrían que sufrir cambios radicales. Lo que sí es cierto, obviamente, y por cuestiones de edad, no por lo que, que lo diga Moni, es que si tú, is, bueno, tienes 72 años, dices, ¿no? Sí. ¿Cuántos años le quedan de querer estar? Uh -huh. Pues ya debe querer retirarse también a descansar, ¿no? Sí. 75 años 76 no la veo a los 80 por ejemplo yo no la veo después de los 85 no la veo en ventaneando no, no sé. verdad no la veo ahí no pues es que, es que además no es trabajando. como talina o sea talina no lo necesita es una conductora nada mm. más pati chapoy es una jefa claro, o sea entiéndase que tiene en mucho estrés ajá o sea pati chapoy tiene que responderle al departamento de ventas mm. tiene que eh, tiene que manejar a reporteros a todo el equipo es líder todo esto de que nosotros platicamos de que no tienen rating y todo esto, a ella no lo toma tan a la ligerita. No, no, no. no debe estar padeciendo, ¿no? O que Bisoño se puso a decir tonterías, le afecta a Pati. O hecho, que Pedrito ya, ya, en... le, ya le hizo fuchi a la cerveza. Ya se la tiene sentenciada Bisoño, ¿no? Ajá. A y cuello. O sea, ella es la líder del equipo. Claro. Entonces, la responsabilidad para una persona grande, vamos siendo claros y honestos, sí si es muy fuerte. No es lo mismo jacobo Sabludowski nunca se retiró porque luego se fue a radio uh -huh. pero eh, su programa era ya más un anecdotario y él iba con la intención de compartirnos su experiencia pero no llevaba este peso tan fuerte que es llevar a un equipo de 100 personas o sea es Entonces la capitana del barco fuerte. y es donde recaen todas las quejas y ya también las felicitaciones de hace años ya no pero mm. las quejas por ah, más no, que tenga un extra, ego no. y por más que a lo mejor ella diga yo quiero seguir estando aquí, yo creo que también el cuerpo y, y tantos años de trabajo debe en algún momento. Pero, mermar. pero se ve que no va a estar porque viaja mucho y falta mucho. Ajá. Entonces como que le gusta mucho pues, disfrutar de la vida, no. Pues ya uh -huh. se lo merece obviamente. Pero como que ya le está dando por ahí cada vez menos y cada vez menos y entonces renovación se, se hace falta, peril, no, en el claro. programa renovación igual les Pedrito. hace falta una tala. O sea, un, un tipo de perfil así padrísimo Ajá. Sí les falta Igual Pedrito también ya tiene sus años Pues es mayor, ¿no? Es mayor que Pati Creo que tiene como 73, 74 Pero no, bueno, él, bueno, él sí no tiene las responsabilidades de Pati No, nada más él no me llega y, a sentarse a, Se planta las que dijo Jesús Ochoa de ayer sí, sí, sí Y a dar el chisme, entonces no es tanta la responsabilidad No, no Puede es tanto durar, Pero es Pati una... sí está cañón, ¿eh? O sea, yo la verdad, a esa señora que a los 72 años siga siendo la líder que es en su equipo, mis respetos. Y yo no veo a ninguno de los que están ahí ocupando el lugar de ella. No. No, yo yo en algún tiempo pensé que estaba preparando a, a Mónica Daniel, Garza. A Mónica. Ajá. Mónica podría, pero pues se fue a las noticias. O que llamen a una mujer como Aurora Valle. Ándale. También. Aurora Valle si sí puede, que si la sabe de todo. Sí, sí poder, puede. ¿no? bueno pues ahí está esto es será verdad será mentira esta nota está en todos los diarios está eh, todo mundo la está comentando así que pues había que platicarla sobre el posible fin de ventaneando ahora sebastián rulli despedido qué pasó además quieren sacar del aire a malverde sí y por si fuera poco no harán vencer el odio todo en la segunda hora. Vámonos a Alejandro Zúñiga Telenovelas, al otro canal, y regresamos en un par de minutos. Regresamos.